Hola chicos, eh, nos encontramos nuevamente aquí dándole seguimiento a los testimonios de eh, el broker Ontega y vamos a hablar un poquito con Ana Pinzón, la cual nos trae su testimonio. ¿Cómo estás Ana? Hola Manuel, buenos días. Bien, mucho, muchas gracias. Muchas gracias por tu entrevista y espero dar un testimonio y, y advertir y a otra gente que, que, que le esté pasando lo mismo que a muchos de nosotros. Claro. Ana, dime una cosa. Eh, la primera vez que tú te, te, te diste cuenta de, de este broker, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu primer contacto con esta plataforma? Bueno, realmente por Google aparece muchísima propaganda de que invierta en acciones, de que te vuelvas millonario en dos minutos, en una semana. Y entonces en esos anuncios, en algún no vi... Que decía invierta en Amazon, en acciones de Amazon. Y yo dije que me interesaba, tal cual. O sea, no recuerdo cuándo, fue el año pasado, no recuerdo qué día. Y un, alguna vez, el 21 de septiembre del año pasado, me contactó una niña, una chica llamada, es colombiana, ella me dijo que era colombiana de Medellín, pero que trabajaba con el broker Warren, eh, Bowie, and Smith y que ese broker era un broker muy serio y que mejor dicho yo me iba a volver millonaria con este broker y que solo tenía que invertir 200 dólares y que me ofrecía pues los mejores, que yo iba a tener un asesor permanente un asesor financiero ellos le llaman gestor financiero, gestor financiero. Eh, me van a colocar el mejor gestor financiero, le llaman ellos un gestor financiero que iba a hacer que mi dinero se triplicara y que me iba a volver millonaria entonces, pues, tú sabes que todo el tiempo estamos en busca de algún, de algo adicional. Yo soy trabajadora, trabajo para un, traba, Ana, un es, trabajo... Ana, disculpa, ellos te te, mostrar, te decían en cuánto tiempo se iba a, a multiplicar o a triplicar tu dinero. Nunca te dijeron de plazo. Sí, sí, ellos me dijeron que tenía que invertir en 200 dólares. Uh -huh. ¿Y en Entonces, cuánto dije, tiempo bueno, ibas sé. a generar el, el doble o el triple. Eh, no, me dijeron que eh, me iban a enseñar a, a, a manejar el broker y que eso rápidamente el dinero se iba a triplicar. Pero solamente me hablaron de 200 dólares, que yo vi que 200 dólares era una cifra pues, moderada, claro. pues como bien, y yo dije, bueno, está bien, si eso es la promesa de valor que tiene, hagámosle que a veces uno por miedo, deja de hacer cosas y ve que hay otras personas que progresan y uno tiene un sueldo nada más y vive todo el tiempo de ese sueldo y tú sabes que uno tiene hijos, tiene cualquier cantidad de gastos y quiere un, un, un estilo de vida diferente cambiar un poquito, bueno, esa era mi promesa eh, esa era la promesa de ellos y mi aspiración y mi, mi sueño era como, como mejorar muchos aspectos de la vida que uno se, se reprime muchas cosas claro. bueno es eso uh -huh. perfectísimo y dime una cosa eh, en el momento en qué momento tú dices no esto ya es una estafa qué fue ese detonante que tú dijiste no ya no puedo seguir en esto porque me están estafando bueno te cuento cuando yo invertí los 200 dólares en ese cuarren Bowie and smith me parece un atracadero, un estafadero, yo he invertido 200 dólares y bueno, como normal, un millón de pesos colombianos, está bien, está dentro de lo normal, y yo dije, bueno, eh, arriesguemos. Enseguida me, me pusieron en el tal financiero, se llamaba un señor Javier Nagel, que no sé si son nombres falsos o nombres verdaderos, que, que ellos estaban ubicados en México, mandaron la dirección, ahí está toda la dirección, entonces yo me dijeron, bueno, esos 200 dólares tienes que hacer un contrato, un contrato con nosotros, con el broker, para que quede todo legalizado, no sé qué, y me mandaron los documentos, a la vuelta de eso yo, ahí me tocó mandar eh, fotocopia de la, de la tarjeta de crédito y mi cédula y unas firmas ahí, como unos contratos. Entonces yo dije, bueno, esto, esto pinta como bien. Pinta como bien porque pues parece bien, ¿no? Está legalizando todo luego me, me ubican como a un señor Javier Nagel que es mi gestor financiero y él me empieza un poco como todos los eh, esos días como tres días, nos vimos a las nueve de la mañana y me dijo, mire Ana y me enseñó como la plataforma me dijo la plataforma funciona así, como un ratico ahí como, y diciendo, mire haga el ejercicio, ahora vamos a invertir esos 200 dólares en algo que se llama Nasda y vamos a eh, invertir, Nasda inicialmente en Nasda, y eso yo gané en un momento ya tenía mil dólares y yo estaba emocionadísima, y yo, no, esto, pues es la, esto es la panacea, esto es lo que yo necesito, en un día, en dos con, días me estoy ganando mil dólares. Con una inversión de 200 dólares, ¿obtuviste mil dólares? En, en un día, en dos días, en un día. Y él me dice, mira, Ana, el Nasdaq es una de las acciones que están dentro, del, dentro de los grandes eh, mercados y está dentro de la Bolsa de Nueva York y es de las 100 empresas tecnológicas más. No sé qué, bueno, me explico un poco que realmente eso no está lejos de la realidad. Yo empecé después a leer y eso era real. Sí, sí, es en Entonces, entonces, pero no sé, esta, esta, esta compañía o este broker para mí es un simulador y no está... Conectado con el mercado real. Esto no está conectado con el mercado real. Ana, bueno, dime, es, dime una dime, cosa. Dime, tú ganaste dime, esos mil dólares en cuestión de dos, tres días, digamos. Como dos días, sí. Ajá. ¿Tú, uh -huh. tú uh -huh. eh, pudiste retirarlos? No, no. Yo no retiré. No retiré. Porque este asesor financiero me dijo, Ana, ni se te ocurra retirar. Porque si tú retiras, tú vas a empezar a a desfinanciar su, tu cuenta y es mejor que la fortalezcas porque es que tienes antes que ganar, mira que tienes que tener una visión más clara y mira que si ganaste en dos días mil dólares, mejor dicho te vas a hacer millonaria, tú debes de pensar es por lo grande y bueno. Ajá. Entonces casi que le lavan a uno el cerebro y le hacen un análisis, una, un tema ahí psicológico y mientras él me iba explicando, él me iba preguntando mi vida. ¿Cierto? ¿Yo qué hacía? ¿Con quién vivía? Qué, ¿Dónde trabajaba? ¿Si había viajado al exterior? Entonces digamos que todo eso le sumó y el tipo dijo, no, esto tiene esta vieja tiene plata, uh -huh. supongo, yo creería, no, esta mujer tiene plata y, y no es que yo tenga plata, la verdad, pues que haya hecho un viaje al exterior no significa que tenga plata, sino que pues... <risa> tú haces un esfuerzo de hacerlo, si tú tienes tu carro es porque duraste oh, seis años pagándolo ¿cierto? si tú tienes tu casa es porque has tenido 20 años pagándolo o sea, tú haces unas cosas con esfuercito de la vida entonces yo le dije, mira, mi sueño es entonces ¿cuál es tu sueño? Entonces yo le dije, mira es que yo, yo vivo afuera y yo quisiera tener una casa, y yo, como que me hice como amiga o sea, porque ellos se ganan la confianza de uno, y yo medio le dije mi sueño es tener una casa afuera vivir con mis hijas y viajar Amo viajar y me encantaría sin tener que uno endeudarse y pagar por cinco años un viaje de, que disfruto por una semana. Sí, claro. Entonces él me dijo: tranquila, no sé qué, aquí llegó al sitio adecuado. Este es el lugar, aquí es donde le vamos a, a sacar a, a cumplir todos sus sueños y esa casa que necesitas la vas a poder hacer tres veces y diez veces mejor que la que sueñas. No sé el caso es que, bueno, ellos le lavan a uno el cerebro y empiezan a conocerlo, ¿no? Entonces, cuando empieza a lavar el cerebro, él empieza a decir, mira, es que mil dólares con mil dólares es una cuenta muy bajita, tú tienes que inyectarle más dinero, tienes más tarjetas de crédito, tú tienes tarjetas de crédito, ingresa más dinero, no sé qué. El caso es que me envolvió y yo terminé inyectando mil dólares más. Luego, entonces, vi que ese, esa mil dólares llegó a cinco mil entonces dijo, mira, si tú inyectas más, le dije, pero yo necesito sacar. Entonces me dijo, no, pero ¿para qué vas a sacar? Entonces yo le dije, ven, yo hago el ejercicio y voy a sacar 100, y saqué 100 dólares, y esos 100 dólares me llegó mi tarjeta de crédito. Y al ver eso, pues yo dije, bueno, me llegó a mi tarjeta de crédito, mis 100 dólares. Entonces él me dijo, y yo tenía una tarjeta ahí como por, no me acuerdo, por ahí por 4 mil dólares entonces yo dije bueno chévere porque voy a ganar y, pero voy a poder sacar y pagarla y voy a tener entonces el caso es que no sé en qué momento de la vida dicho eso le lavan a uno el cerebro y yo terminé inyectando 5 mil dólares y el tipo después de que yo inyecto eso subió como a 15 mil dólares que yo tenía ya de cuenta ya de ganancia y yo le dije en un momento necesito sacar me dijo no y cuando uno le decía a ellos que iba a sacar dinero ellos le hacían hacer operaciones en la plataforma que, que inicia que comenzarás a tener crisis o sea a perder y no a ganar entonces por ejemplo tú podías tener un balance de 15 mil dólares 15 mil dólares pero tenías una pérdida de 30 mil pero no tienes que inyectar inyectar para que no pierdas esos cinco mil que inyectaste. ¿Y cómo vas a perder esos cinco mil? Inyecta otros cinco mil, mínimo. Inyecta dos mil y nosotros le ponemos dos mil. Y así, y así. Y te digo, Emanuel, que llegué a inyectar 15 mil 700 dólares. Wow. Mi cuenta llegó a tener 75 mil, pero con pérdida, porque el tipo en un momento, en un momento yo tenía un balance de 55 mil dólares y. 55 mil dólares con una cuenta de 75, si ¿sí me hago entender. O sea, tenían pérdidas como 20.000 mil y tenía 55 mil dólares. Entonces ahí le digo a este señor Nagel: Vea, mira que yo quiero retirar ya 20 mil dólares con el fin de pagar esos 15 mil. Claro. Digo, ah, bueno, me queda algo, me queda algo. Y, y, y digamos que ya el riesgo, lo que voy a es es sacando ya. El tipo me dice: No, espérate que llegues a en mil, no sé qué. Pero pero hubo un momento en que me hizo invertir en petróleo. El petróleo estaba en 93 dólares el, el galón. El pues el sí, galón, no sé cómo será. 93 sí. dólares, que es el punto más alto en el, que yo, en el que yo había operado. Yo operé del 21 de septiembre al 31 de octubre. El 31 de octubre fue cuando ya me dijo, yo ya tenía esa crisis y el tipo me dijo, venda el carro, hipoteque su apartamento. Mejor dicho, métase en todas las deudas del mundo y yo debiéndole, yo hice un crédito ordinario, un crédito de libranza, un crédito de libre inversión, sí. un, un crédito de libranza, dos tarjetas de crédito al full y otra tarjeta de crédito de otro, de otro banco que me dio y mi cooperativa de la empresa con una deuda. Me todo 15 todo 15,700 dólares, le debía a todo el mundo. mil 15,700 dólares aquí son casi 90 millones de pesos, imagínate. Era cuando el dólar estaba a 5,300. Llegó a 5,300 y yo lo pagué a ese valor. Pero yo no, a mí no me importaba nada en ese caso, en ese momento yo creía que yo iba a recuperar ese dinero. Y yo decía, no, 5,300, pero yo voy a recuperar y yo voy a poder pagar todo entonces le daban a uno el cerebro estos son criminales pero, pero profesionales en, en esto el caso es que el 31 de octubre yo entro en esa crisis y le digo no más, yo no tengo más Se Ana, pero cómo vas a perder llegó, dice, yo no sé qué, como va a llegar diciembre y tu, tus hijas y bueno, eso me la hubo, le dije no tengo más, no tengo más, y yo entré en una crisis, en una depresión en un tema de ansiedad que yo no le contaba a nadie, yo me comienzo eso solita, yo en la casa lloraba, me encerraba en mi cuarto llorando todos los días, y sufría un tema de ansiedad fuertísimo que mejor yo casi me enloquece Emmanuel. entonces este tipo de gente lo lleva a ese a ese punto uno hasta de una persona a suicidarse o pensar en, en en acabar su vida porque pues igual la embarró y me echaba culpas y culpas y culpas y yo decía cómo voy a alimentar a mis hijas cómo voy a, a tener los gastos o sea cómo voy a vivir yo no sabía entonces, entre entonces crisis. en el 31 de octubre el tipo, ya eso se cerró esa cuenta y yo y pues ya me di cuenta que eso era un atraco, era un atraco y yo me encerré en mí misma y en algún momento me di cuenta este año, ah bueno, en noviembre yo tenía por ahí una tarjeta que tenía un cupito pequeñito y yo dije, será que yo fui fruta, yo manejé esto mal, yo debía haber manejado y, y, y cometí el error, el error tratando de solucionar de volver a invertir mil dólares y los perdí obvio porque eso es un atracadero y ahí ya ahí en noviembre 17 ahí me di cuenta que eso es un atracadero que eso no es real ah bueno por qué me di cuenta porque resulta que ellos tienen unos contratos a término indefinido que uno lanza por ejemplo invierte en nasda y el nasda va hasta el 16 de diciembre iba hasta el 16 de diciembre un contrato y ahí arrancaba con un nuevo contrato y entonces yo tenía, acción, yo tenía operaciones de NASDA hasta el 16 de diciembre fue ese pedacito que yo volví a invertir el 17 de noviembre pensando que yo podía de alguna manera darle solución a toda esta pérdida que había tenido en el desespero y me di cuenta que el, el, el contrato ellos en la plataforma tienen un, unos botoncitos, y en ese botoncito del contrato del 16 de diciembre se acabó y yo tenía ahí unas operaciones todavía mínimas que yo iba perdiendo, pero yo ahí miré y entonces había otro Nasdaq que arrancaba desde el 17 de diciembre a marzo. Y la operación que estaba en ese botoncito hasta el 16 de diciembre era muy diferente a la que arrancaba el 17 de marzo. Y yo dije, esto no es una operación que esté trabajando con el mercado real. Porque el mercado real es uno solo. Correcto. Y ahí me di cuenta que... Ahí me di cuenta que esto es un atracadero, yo dije, no, pero yo como, otra vez, otra vez pierdo mil dólares en este, en, este, en este atracadero, esto sí, ahí me di cuenta que eso no, y yo dije, no, Ay, sí, mi diciembre fue el más amargo del mundo. En enero empecé por ahí a buscar en Twitter, entonces empecé a mirar que ellos por ahí colocan publicidad, pagan publicidad para, para atrapar más incautos como yo y seguir atracando. Entonces me di cuenta que por ahí Ángela, Juan Camilo, creo que ya tú los entrevistaste, está, habían comentado y yo me ubiqué a Juan Camilo, y Juan Camilo coincidencialmente trabaja en la misma empresa que yo trabajo. Entonces nos pudimos ver y él me dijo, no Ana, esto me ocurrió a mí, no sé qué, pero creo que yo fui la que más perdí dinero con esto. Entonces, bueno, eh, yo les escribí diciéndole que por favor, que yo me he dado cuenta que eso era un atracadero este año, eh, que eso era una estafa y que por favor me devolvieran mi dinero porque yo tenía pruebas competentes y que yo los iba a demandar y que me devolvieran mi dinero. Entonces, por ahí me han llamado, en enero me llamaron y me dijeron, no Ana, no te preocupes, vamos a colocarte saldo en tu, en tu plataforma para que tú operes y recuperes eso es una mentira eso, esa plataforma es una mentira todo es una mentira eh, y ahorita ahorita me está llamando un señor Bruno Montosinos y otro señor Demetrio que me van a devolver 5 mil dólares pero que eh, yo firme un acuerdo de pago y que un acuerdo como de conciliación y que eso era mi problema pero que ellos me van a re, me van a tratar me van a devolver 5 mil dólares pero jamás lo han hecho eh, los últimos mil dólares como 2700$, mil dólares uno tenía que firmar como unos como no, cuando giraba ellos le mandaban unas certificaciones, uno mandaba el extracto bancario en el que se identificara dónde estaba el pago y ellos le hacían la relación y uno firmaba como seguramente como como autorizando y que no fuera lavado de dólares, según ellos que no fuera claro. lavado de dinero, algo así. Y entonces, según ellos, a mí me falta legalizar el 2.700 dólares de los 5.700. Y entonces están desesperados que yo le firme eso entonces yo le dije, listo, yo les firmo pero devuélvame los 5 mil dólares no Ana, pero hasta cuando ustedes no me, no, me, no me firmen entonces yo les dije que si yo les firmo, estoy legalizando algo ahorita en este año, de que ustedes sí son reales entonces, bueno eh, ellos incluso han estado llamando yo no les he querido dar esa, esa, esa firma mandar esos documentos y les dije, no pues consíndeme, si ustedes tienen la intención de eso, consíndeme y después yo les firmo y en eso estoy, pero eso realmente eso es una mentira, eso es una mentira ya me di cuenta que eso es una estafa y ellos no quieren que uno en, en redes sociales los y advierta a las demás personas porque pues se les acaba el negocio se les acaba el negocio y realmente yo no quiero que a nadie más le pase esto no quiero que nadie más viva lo que yo viví y pues es su dinero tú trabajas para toda la vida y, y como que alguien venga y lo robe en un mes y 20 días me robaron lo que pues, puedo hacer en cinco años o, o más. O sea, es un tema complejo, Emanuel. Es eso. Esa es como mi historia realmente. es Y lo que yo quiero con esto es eh, mirar a ver si yo puedo recuperar ese dinero, pero adicional que nadie más caiga en este en ese Ana, tipo de Ana, tú ya franqueo? pusiste la denuncia. Sí, yo, pasé, yo, yo envié la demanda. A la Policía Cibernética de México, ellos ya me respondieron diciendo que no está dentro de los. dentro de. lo que ellos pueden dentro, actuar, digamos. Sí, sí, sí, dentro del territorio, no sé. Sí. Pero entonces yo le estoy de nuevo demandando a una, a una. detective de Estados Unidos, que también hemos contactado. Pues estoy lavado de dinero, eso es un. Claro. es un tema. Ellos han incurrido en muchísimos delitos, y ¿sí? recaudación de dinero ilícito, eso es una cosa que no, y además que la promesa de valor que ellos dan ahí inviertan en acciones, mentira, o sea, es un tema de, eso, ellos no actúan con el mercado real. Ana, qué fuerte, qué fuerte tu testimonio. Yo me imagino que tú todavía estás con esa deuda, no, no, la, no la has terminado de pagar. Obvio, Emanuel, me llaman todos los días los bancos desde las 6 de la mañana, 10 de la mañana. Todos los días me están llamando, todos los días estoy, yo les digo, eh, eh, bueno, yo a ellos les envié ¿un, un, un comunicado diciéndole que ellos están utilizando la plataforma Sarlaf para, para recaudar dinero y que eso fue una estafa, pero pues igual también la, la superintendencia bancaria le envié también los documentos, pero pues igual no me han ayudado, no ha congelado la deuda, nada. Yo tengo la deuda ahí viva. En ese tiempo pagué a cinco mil cientos el dólar, ahorita estaba en cuatro mil y pico. Pero yo lo pagué en ese momento carísimo, o sea, y los intereses, es que ahorita la tasa de usura está por encima del 46%, es un tema muy complejo, ahorita debo, debo toda la plata, está eso, yo aprendí ya como a relajarme un poquito, a decir mi salud mental está de primero, me tocó de psicólogo, me tocó, me, ha sido un proceso difícil, y bueno, más todos los temas que uno tiene que seguir viviendo y mostrar la mejor cara, ¿no? Sí. todo el mundo. Siempre Entonces, caer en ese tipo de, de estafas es, uh -huh. es es muy duro, es muy fuerte por todas las consecuencias que trae y muchas veces uh -huh. uno se intenta echar la culpa, uno int intenta decir cómo yo fui a caer en esto, pero vamos a ver Ana sí. y la gente que está escuchando. Eh, el, el nivel de manipulación que utilizan estas personas, independientemente de, de, de tu grado académico, de tu inteligencia, de lo que la gente quiera, es muy fácil, muy, muy, muy, muy fácil. Porque esta gente sabe cómo trabajar a las personas desde el nivel emocional, desde el nivel eh, psicológico y, y están entrenados durante años para esto. Entonces, eh echarse la culpa no sirve de nada lo único que que, que, que no tiene solución es la propia muerte y por, por qué digo esto porque hay muchas personas que queriendo salir de, de todo este tipo de situaciones en las que entraron en las que cayeron buscan la, la, la salida de acabar con su vida buscan la salida eh, más rápida no la más fácil, porque no es fácil tomar una decisión así. Pero sí la más rápida. Y yo lo que, lo que les, les podría comentar a esas personas es que independientemente de las deudas, independientemente de lo que sea, todo en esta vida tiene una solución. Que sí, que probablemente Ana va a durar muchísimo tiempo pagando eso, sí. Pero eh, la vida sigue, la vida continúa y... Esto es una lección que... Eh, de la que tenemos que aprender todos. Y, y, uh -huh. y si ya caíste en esto. Eh, tratar de salir adelante. De todo sí, se sí. puede salir adelante. Ana, muchísimas uh -huh. gracias por tu... Emanuel, muchas gracias. Warren, Bowie, and Smith. Es el, el... Creo que es del grupo Ontega. Y es del X... El, ¿Cómo se llama? El, el otro. Esto es un solo grupo. Grupo... Que, que, mejor dicho, creo que es un, un, un conglomerado. grupo muy poderoso, poderoso, un conglomerado que que está, eso es a nivel. No sé, Colombia ahorita fue es como el como el punto también para ellos. Entonces, por favor, no caigan en esto. Para hacer trading hay que estudiar demasiado. No, no significa que no sea un un buen una buena opción para uno en algún momento y sé que mucha gente lo hace y gana por ahí pero la opción no es que, que de la noche a la mañana no ya y me a, hacer, eso. hacer trading es, uh -huh. es como dice Ana, un tema complicado, lleva muchísimos años mínimo, mínimo, mínimo, cinco años de estudio y sí, eso total. no te garantiza que no vas a perder porque sí no o sí a vas a perder dinero haciendo trading por ti mismo ¿qué es lo que hacen los, los traders profesionales? mantienen un margen de pérdida que ellos pueden asumir pero qué pasa si usted invierte cinco mil dólares y usted empieza a hacer eh, trading con cinco mil dólares y ese es todo su capital tarde o temprano usted va a quemar esa cuenta entonces qué es lo que tiene que hacer usted invertir cantidades mínimas hay, hay inversiones que usted puede hacer hasta de 0.1 eh, operaciones de 0.1 centavos de dólar y ahí usted ir generando su capital que sí que lleva tiempo, que sí que lleva estudio, que sí que lleva, pero es algo que realmente no se genera de la noche a la mañana no. y si a usted se no. le presenta una oportunidad de inversión en donde eh, te, te ponen la cosa como que usted se va a hacer millonario en cuestión de unos pocos meses, la pregunta Mentira. es, ¿por qué te están ofreciendo eso si ellos perfectamente podrían ser millonarios? ¿por qué necesitan así su dinero? Es. Así es, así es, lo que ellos les interesa es que ustedes depositen y que les inyecten dinero eh, porque ellos realmente no trabajan con el mercado real, no trabajan entonces esas promesas de valor que usted ingresa y que mañana se va a ser millonario, mentira huyan, corran de ahí, Morcho no crea porque es lo que me pasó a mí pues incauta, pero ojalá mi testimonio le sirva a muchos para que eso no les ocurra Claro. Es, un, es una situación muy difícil, muy difícil y, y pues lo que tú dices, por el más por el nivel de estudio. Yo te digo, yo no soy una persona que salió, yo soy tengo maestría y sí. creo que y soy contadora pública y entiendo de finanzas y todo esto y caí en esto. No, yo he Entonces, visto a gente, con eso. yo mm -hmm. que he seguido el caso mega Omega Pro, yo he visto a, a, a, te voy a decir, neurocirujanos caer en, en, en, en ese tipo de plataformas he visto a, a contadores he visto a gente experta en el tema y, y, y e, independientemente del, del, del estudio el del nivel académico esta gente la, la lengua puede mucho la lengua tiene mucho poder sobre las personas entonces es. Eso, eso es lo que quería Ana, muchísimas gracias eh, gracias, por a ti, eh, Manuel. gracias a ti Emanuel gracias a ti ojalá pues llegue a muchas personas este ese testimonio que les sirva mil gracias, muchísimas gracias a ti, chao, bueno, chao, estés bien.